Друзья, всем привет! Сегодня день Святого Антона. И в этот день приходят люди осветить своих домашних питомцев, но ну, и не только питомцев. Мы увидим шоу э, со людьми и так далее. Сейчас пройдем с вами и посмотрим. Los gossetas, lo más común que ni así. Algunos vienen a caminar, otros vienen al brazo. Todos cuidados, todos estos animales formen parte de la vida de familia, familias, del día a día, de la convivencia. Y así tenemos una persona muy conocida. Ahí ve Julio Tormo. Julio, bienvenido en un mes. Un aplaudimiento a Julio. Julio es encantable de la muerte y ahí se va mascota al bras para a venirla con todos los años. Con la vez por el ñan diversitar animales de compañía, de que chan también a que que parten tortugas, y mosquites y andrenviches que ya ven en el corral. de la señora Correcha un Muñigar. Son unos pescares de fiesta de San Antonio. Como os ha un día espléndido de sol, un pop de 20 este matiz, pero gracias a Dios va calmado y así la van de la tribuna a Pérez, que de le echen un matiz de fiesta glorioso. Y aquí tenemos esta magnífica mascota que... Le va a dar, le Entrega el premio el director regional de comunicación, sostenibilidad y relaciones institucionales, Paulo Fernando. ¿no? Se llama Leonor. ¿no? Ah. De comedia, no es la que de uso, que también a es pasa. Cuando se jóvenes, la mejor forma de enseñarnos es mi charla de motivación. Cuando el animal va algo bien, se la acaricia, se le haga un abogo. El es animal de compañía y el carrer continúa chenta hasta la rotonda de Maximiliano Paz. Y aquí tenemos... La verdad es que es un perrito perfectamente pero trae su dueña. Oye, qué maravilla, cómo lo traes esta esta perrita. Que oye, que me está mirando, me está mirando. Marid un reward con sabor rincón y después no te lo das. También teníamos un detalle muy agradable aquí, animales, animales, tiene caballos y draganí, los tapas es lo más habitual y pero días se ve la manta para que esti que desoxigenados y dice porque también estuvo el año pasado que permitía que en casa no faltara el menchal principalmente que era muy difícil en aquella época incluir el animal de trabajo poco a poco pasaste y el año 53 del siglo pasado de hacer personas de tanto antoniales formar en esta hermandad que hoy continúa en marcha público y Pablo de Valencia que era una rama de el de Gracias por venir. Bye. Ya te di en el carril de Saúl... dos mesos gloriosos, de veis continuos porque ya están ahí les falles. Alcalde de Valencia, Juan Rubotica, no Núz, junto al Concejal de Cultura Festiva, ilustrísimo señor. Y ahora tenemos así Amores, la... no no no mucho de comunicación, que dicen un poquito de carrera, me no sobrequé. Que se ha bendecido en la misma mayor Ventileta de, y definitivamente de trabajar por todos ustedes y por sus animales. ¡Ahí está! Señor, no sé, ¿eh? Hay dos, hay una que